Sí, ¿qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos? Y bueno, chicos, ¿hace cuánto que no nos vemos? Hace dos semanas, ¿no? Soy un puta, lo sé. Vale, chicos, antes de comenzar el vídeo en sí, pues les quiero recomendar un canal de, de un amigo, ¿no? El canal se llama Aron Gusu, no sé si lo que hayan, por lo menos. El link estará en la descripción directa. Suscríbanse a su canal, activen la campanita de notificaciones, denle like a sus vídeos y comenten que vienen de parte de Pixas Cerco MC. Y pues vale, y, y así les daré a todos ustedes, a todos los, a todos los que lo hagan, una cuigalleta. galletas. Doy muy buenos regalos, ¿no? Y vale chicos, pues ya en el video de hoy, pues les pido disculpa por no subir vídeos, ¿sabes? <ríe> por no subir vídeos en mucho tiempo, ¿no? Y pues vale chicos, si sí hace un sol del carajo, aquí me pueden ver un poquito yo de debajo del sol. Y pues... Pues tampoco me veo tan bien. Y pues, eh, nada Bueno chicos, este video fue para pedirle disculpas a todos ustedes A los que estaban esperando un nuevo video Me comenzaron a insultar, decir hijo de la gran puta <risa> Diciéndome, sube video, puto, hijo de tu madre no, no, no, hijo de tu madre, no, hijo de puta me dije de, de, de, Me decían de puta. No, hijo de tu puta madre, es muy bonito Hijo de tu puta Y pues vale, chicos, pues, pues disculpen. Sé que, que yo no subo vídeos así tan, tan, tan usualmente. Los subo un poco raros. Y sí, me ha crecido otra vez el casco. Y, y sabes, me cago en la mierda. Es que mira, yo meto la mano aquí y se me pierde. Se me pierde. Se pierde. Se pierde ya en, sí pues eso sería ya el primer tema ¿no? ahora vayámonos al segundo tema y muchos dirían pizza había sido playa yo le respondo puta madre enfoque yo le respondo había amigos ya me he recuperado la piel Miren, bueno en realidad no no sé si, si se aprecia Madre, ¿cómo es que se va a apreciar esta mierda? No sé, pero desde la cámara se ve rosa y yo lo veo. Yo lo veo ligeramente más. Como me puso una manilla aquí. ¡Esperas! ¿Tú qué esperas? Si sí, yo soy multicolor. De, de un multicolor no se puede esperar nada. Al día siguiente. A ver, es comadillo. Yo no sé qué cojones. Y pues, vale, chicos, pues. pues... Eh, como otra cosa, pues les quería decir que los tops de parte de Top Nation regresan Sí, señores, Los que eran fans de Top Nation y se vinieron a mi canal Y, se, y vieron una excepción. de que Top Nation no, no trajo su esencia O algo se llamaba Top Nation, no porque sería Nación Top No, sería Nación Top Y pues sí, pues la esencia se es le pasa pero pasa otro problema, también tenemos que inventarnos un nombre y otro logo. ¿Por qué? Porque mi canal es subnormal ahora, ¿eh? después de que se unió este Top natin. es Más subnormal que antes. Por ejemplo, Nader es una expansión que tiene hasta su pinche nombre, su pinche logo. ¿Tú qué te esperas, amigo? Tiene hasta. Tiene todo propio. Y pues lo mismo me quiero hacer esperar de, de, de lo que estoy haciendo, pues. Pues los top ¿no? También tienen su propio nombre, su propio, su propio logo y todo eso. Y para y yo digo, ustedes entienden, ¿no? Ustedes tienen que entender. Si no me entendieron. Tampoco lo digo que entiendan. Nada más espero con lo mejor del mundo. Y mi pelo creo que por primera vez coge una buena forma, ¿no? una buena forma, ¿no? ¿Qué cojones? Este pelo así? es del mismo que tamaño de la flauta, ¿no? No creo que no. Pero qué imbécil. Pues ya termino el video, ya lo doy por terminado Y pues ya chicos, espero que les haya gustado el video Suscríbanse a este canal y denle like a este video si les gustó Recuerden activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video De paso me gustaría que te suscribas, ya por último repasando Que te suscribas al canal de mi amigo Aron Gusu Y si tú vienes de Top Nation, pues ya sabes eh, pues no te vayas porque te tengo un anuncio especial a los especiales, a los que vienen de parte de Top Nation Ya regresé Ok chicos ya debieron ver el, el final de a los de Top Nation les pedí que me esperaran al final porque era de mala educación cortar la música del final no eh, para mí era de mala educación pues eh, mira que aquí me acabo de llegar un tweet no no me pregunten por qué me acabo de llegar un tweet porque no tengo nada o sabes como que me están troleando no como, como saben que estoy grabando pues me vienen y me tuitean lo primero que se les ocurre. Ok chicos, ya en serio, los que vienen de parte de Top Nation ya se deben estar enfureciendo. Pues vale chicos, pues en sí los que vienen de parte de Top Nation deben estar un poco decepcionados de que lo único que han visto es Nether y Top Infinite. De, digo, Trap Infinite. Que, que Trap Infinite pues cambió a, a, pues, a, a Nether. No. Cambió a Nether. Y pues vale, pues eso es lo único, ¿no? Y los Tops, pues pasa algo con los Tops. Eh, me gustaría que, que acá arriba le deba aparecer una bombita en la que. En teoría, no sé cómo salga A lo mejor yo tuve que quitar esa función y, y nos jodemos. Tú digo ustedes y yo. Pues, pues nos jodemos. Ok, aquí debería aparecer, acá arriba, debería aparecer una bombita en la que diga si, por ejemplo, por ejemplo, algo así como. como, como ¿Cómo se dice eso? Como. como... Una pregunta así, como, uno, como una cosa de votos, algo así. Eh, y ahí aparecerán unos posibles nombres. Ahí arriba de los posibles nombres de, de la parte de tops. Y ustedes podrían, ahí aparecería una opción de, de otros, ¿no? Pues en, en esa opción de, de otros, pues, eh, pues pueden poner en los comentarios el nombre que, que ustedes quieran de, de, de, de, de, de Top Nation, ¿no? O que, que en vez de Top Nation no se puede llamar así. Tiene que tener otro nombre, ¿no? Y pues me gustaría que en los comentarios nos colaboraran a ambos Para intentar también darnos un poquito de nombre sino que... Si a ustedes no les gustó esto que aparecieron acá Estos que aparecieron acá Pues, pues no les gustó, disculpen Y a lo mejor ni siquiera se vean, ¿sabes? A lo mejor no Pero bueno, ahí vamos Y vale chicos, espero que ya les haya gustado este video Disculpen por hacerles esperar a... Los fans de Top Nation hasta este final. Pero no importa, chicos. Recuerden suscribirse a este, canal, a este canal. Y vale Los fans de Top Nation, enhorabuena. Que son los únicos que quedan. O los fans de este canal en total. Vale, chicos, ya. Chicos de Top Nation, ya. Eh, aquí se acaba el vídeo. Mm, déjame ver una puta madre. Déjame ver una cosa. Y pues, eh, estoy, estoy un poco raro, ¿no? Entonces. Me gustaría que también los fans de Tom Nation compartiesen, allá en los comentarios, de, de qué es lo que opinan de esto, si lo estamos haciendo bien o si quieren más presencia de, del nuevo Tom Nation dividido acá en este canal. Así medio escondido, ¿no? Sí, hasta con las creepies, ¿no? Hay que aparezcan las creepies. Y bueno chicos, ya dejando este video por aquí, pues me despido. Y papale, disculpen por hacerles esperar un montón a los de Tom Nation. Ya vamos por el minuto 10 Y me llevo más monetización Aunque YouTube ni siquiera sé si me los pagué. Adiós